Yuca, mandioca o casabe. Manihot o esculenta, llamada comúnmente yuca, aipim. Mandioca, guacamota, cazabe o cazaba es un arbusto perenne de la familia de las euforbiaceas extensamente cultivado en América, África y Oceanía por sus raíces con almidones de alto valor alimentario. La yuca de mandioca es originaria del centro de América del Sur y desde entonces se ha cultivado en la mayor parte de las zonas tropicales y subtropicales del continente americano. También se introdujo con gran éxito en naciones africanas de similares condiciones climáticas y aunque se estima que las variedades hoy conocidas con afecto de la selección artificial hay variedades generadas por el aislamiento geográfico de la selva, casabe, ...que es altamente venenosa... ...al de los altitanos... ...yuca... ...mínimamente venenosa. La yuca es un arbusto perenne... ...que alcanza los 2 metros de altura... Está adaptada a condición de la zona intertropical, por lo que no resiste las heladas, requiere altos niveles de humedad, aunque no anegamiento y de sol para crecer. Se reproduce mejor de esquejes que por semilla en las variedades actualmente cultivadas. El crecimiento es lento en los primeros meses, por lo que el control de hierbas es esencial para un correcto desarrollo. En su uso normal, la planta entera se desarraiga del año de edad para extraer las raíces comestibles. Si alcanza mayor edad, la raíz se endurece hasta la incomestibilidad. De las plantas desarraigadas se extraen los esquedes para la replantación. La raíz de la mandioca es cilíndrica y oblonga y alcanza el metro de largo y los 10 centímetros de diámetro. La cáscara es dura y leñosa e incomestible. La pulpa es firme e incluso dura antes de la cocción, surcada por fibras longitudinales más rígidas. Rica en hidratos de carbono y azúcares. Se oscila rápidamente una vez desprovista de la corteza. Según la variedad, puede ser blanca o amarillenta. La evidencia más antigua del cultivo de la mandioca proviene de los datos arqueológicos de que se cultivó en Guatemala hace 4000 años y fue uno de los primeros cultivos domesticados en América. Las siguientes referencias como cultivo de yuca provienen de la cultura maya hace 1400 años en Joya de Cerén, El Salvador. En efecto, recientes investigaciones tienden a demostrar que el complemento alimentario de los mayas, el que les permitió sostener poblaciones muy numerosas, sobre todo durante el periodo clásico y muy particularmente en la región sur de Mesoamérica, en donde se encontraron importantes multitudes, Tical, Copán, Calamul, la mandioca, también llamada yuca, una raíz con alto contenido calórico, del que se prepara una harina muy nutritiva en forma de torta redonda llamada casabe, que hasta la fecha es parte importante de la dieta en las diversas poblaciones que viven en la región maya y también en la cuenca del mar Caribe, en especial en la República Dominicana, Venezuela y Cuba. Otra especie, la maniot esculenta, se vino posiblemente más al sur en una zona que actualmente corresponde a las zonas vecinas entre Argentina, Brasil y Paraguay. Con su mayor potencial alimenticio, se había convertido en un alimento básico de las poblaciones nativas del norte de Sudamérica, Sur de América Central y las islas del Caribe, en la época de la llegada de los españoles, y su cultivo fue continuado con los portugueses y españoles. De extracto líquido se logra el almidón para planchar las ropas. Las formas modernas de las especies domesticadas pueden seguir creciendo en el sur de Brasil. En Paraguay y el noreste de Argentina, actualmente la mandioca, es una de las especies más consumidas por los habitantes, sobre todo en las zonas rurales, donde su consumo por cápita es uno de los más elevados del mundo y puede estar presente en la mayoría de las comidas del día, en el desayuno, media mañana, almuerzo y cena. Se hervida frita o en platillos a base de su almidón. Así en muchos hogares, acompaña todos los días a la comida principal, función similar al que en otras partes cumple el pan y alimenta el ganado ovino. En este país se cultivan como 300 variedades de la misma. Los paraguayos la llaman principalmente por su nombre en guaraní: mandio. Aunque hay unas cuantas especies salvajes de mandioca, las variedades de manioca osculenta son seleccionadas por el ser humano para la agricultura. En muchos lugares de América, la mandioca es el alimento básico. Esto se traduce en el abundante uso de imágenes de la mandioca usados en el arte de Perú por la gente de la cultura moche quienes la representan a menudo en su cerámica la presencia de elementos cianogénicos como por ejemplo la lina marina de la raíz hace que la lima sea inutilizable y venenosa en algunas variedades sin una prolongada cocción necesaria además para reducir la rigidez de la pulpa, aunque la variedad llamada Maniot aipi considerada a veces una subespecie de mesculenta, contiene concentraciones elevadas de elementos venenosos, estos desaparecen al hervirla. alternativamente la raíz puede rayarse en crudo tras lo cual es prensada para extraer el jugo potencialmente tóxico que contiene ácido cianídrico una vez secada al fuego o al sol se muele para obtener una harina fina y delicada de la que se obtiene por sedimentación el almidón de mandioca y de este se obtiene la tapioca también llamada casabe. Mediante este procedimiento se hacen comestibles incluso las variedades amargas que tienen alto contenido de toxinas. Ciertas culturas africanas maceran la raíz en agua hasta su fermentación para eliminar las toxinas antes de secarla y molerla. La raíz fresca de consumición y plazo grado, ya que debido a su alto contenido de almidones, se descompone rápidamente población de diversos microorganismos. Congelada o envasada al vacío, se conserva durante meses en buen estado. La manioca se utiliza extensamente en la cocina latinoamericana. Las bebidas dulces se consumen ampliamente hervidas o fritas como sustituto de las patatas. Para su preparación en alimentos, la mandioca se somete a varios procesos de escalado, ebullición y/o fermentación. Entre los productos alimenticios a base de yuca incluyen el garri tostada, las raíces de la yuca, fufu, similar a la avena por desayuno y la masa de lima y la harina de yuca. En Colombia se usa para preparar en yucados carimañolas, casabe, pan de yuca, pastel de yuca, yucas chorreas, palitos de yuca, sancocho, pan de bono y sancochada o frita, se sirve como acompañamiento de carnes o de queso en los desayunos de la costa. Es importante señalar que la yuca es un alimento sagrado para las culturas indígenas que se encuentran ubicadas en la Amazonía Colombiana, donde se conocen más de 10 especies, entre esas la yuca brava, que es venenosa, pero estas culturas, por su gran conocimiento, han logrado procesarla de tal manera que que de ellas sacan bebidas, farina y cazabe entre otros. La yuca de la séptima mayor fuente de alimentos básicos del mundo, Algunos la califican de base de la vida tropical, porque es una de las más importantes fuentes de alimentación en extensas áreas de los trópicos. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.